Hola, bienvenidos a Tutorial mis vamos a seguir viendo aplicaciones útiles, en este caso una herramienta que nos va a servir para copiar el título de las ventanas así como mensajes de error. El título de la ventana me refiero a esto, lo que está en la parte superior de cualquier ventana, que además contiene lo que es los botones para cerrar, mi misa, minimizar, maximizar, así el icono de la ventana. Bueno de la aplicación CRED, o Programa pues volvemos a esta página de la cual hemos visto ya bastantes programas todo gratuito dejaré de todas formas el enlace en la descripción del vídeo para vuestra comodidad en ella tiene bastante más información vamos a ir a descargar fijaros qué poquito ocupa prácticamente nada vamos a descargar la versión de 64 esperamos 3 segundos y comenzará la descarga vamos a la ubicación como es un zip botón derecho extraer todo a ver. Este es el archivo que se nos queda, donde clic para ejecutar, se nos abre esta ventanita, contiene las instrucciones de uso, son un poco confusas, por eso lo voy a explicar yo. Imaginaros que quiero copiar este texto de esta ventana, de la barra de título. Bien, pues mantengo el clic izquierdo del ratón sobre este icono, pulsado y ahora arrastro estas especies de, no sé lo que son, aquí. Suelto y ya lo tengo, el texto. Ahora puedo copiar pulsando sobre el icono del portapapeles o icono de copiar, mejor dicho. Me puedo ir a cualquier aplicación de texto y lo, y lo pego. Tenemos opciones. Podemos elegir que sea un poco transparente o transparencia 50%. Quizá lo más importante sea la opción de que arranque solo con Windows. Simplemente hay que marcar esta opción. Podemos copiar, ya he dicho, también mensajes de errores y además está el árbol de de navegación no sé exactamente cómo se llama lo ven si os aparece en inglés el idioma se cambia aquí vamos a la sección de ticket Mickey de los recursos vamos a abrir el, la lista de tareas a ver lo que consume Get, aquí está 2,4 megabytes prácticamente nada es de cpu 0 vamos a poner otro programa para que vean la comparativa que cualquier programa puede gasta muchísimo más que tengan un buen día chao